Más pensado para toda nuestra población adulta mayor. Oriéntate con Alianza al Día, lunes, miércoles y viernes a las 8.30 de la noche por WIPR y PRTV Plus.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 Saludos amigos, soy Nagel Torres y estaré presentando el primer sorteo del Mes de las Flores porque hoy es el lunes primero de mayo de 2023. Los sorteos serán certificados por la Auditora Caridad Quiñones de la firma de Auditores Aquino de Córdoba and Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Y esta noche se juega Powerball que ya tiene un acumulado de 60 millones de dólares. Y estamos de celebración. El Powerball tuvo ganador de premio secundario con Double Play en el sorteo del pasado sábado 29 de abril. Se llevaron 500 mil dólares con una jugada automática vendida en Panadería La Rosa en Aguadilla. Muchas felicidades, pero también podrías convertirte en ganador con Loto Cash que te espera esta noche con 2.250.000 dólares. Así como lo escuchas, no olvides pedir el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores y la doble revancha, podrías llevártela a casa con 130.000 dólares. Dale, juega y cumple tus sueños con Lotería Electrónica.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 Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar. Y el número del guapo es el 1. El 1. Oh, acompáñame. Vamos a ver los números ganadores en pega 2, pega 3 y pega 4. Mucha suerte a todos los jugadores. En los sorteos de día, el pega 2 comienza con el 8. El 8, el segundo. Repitió el 8. El 8. El 8, el número ganador de Pega 2, es el 8-8. Repito, el número ganador, el 88. Nos toca ahora el turno para conocer los números del Pega 3. Boleto en mano, si jugó Pega 3, mucha suerte, el primero. Llegó, es el 1, el 1, el segundo. Es el 8, el 8 y cerrando, Pega 3. Es el 4. El 4, el número ganador de Pega 3, es el 184. Repito, el número ganador, el 184. Y esta tarde, cierra con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad para ganar esta tarde con Lotería Electrónica, el primero. Por ahí viene. Es el 6. El 6, el segundo. Repitió el 6, el 6, el tercero. Para el Pega 4 es el 9, el 9. Y cerrando, Pega 4 es el 2. El 2, el número ganador de Pega 4 es 6692. Repito, el número ganador, el 6692. Muchas felicidades a todos los que acertaron esta tarde. No olvides visitar nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Lo esperamos esta noche a las 9 con otro sorteo nocturno. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Señoras y señores, saludos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva semana de buena información y diversión.